¿Qué tal? ¿Estamos? ¿sero? ¿O me mira el pase? Unas, cinco, mejor. Vamos a ver, qué tocarán. Chicos, creo que va a tocar y no sé por qué. ¿Qué? Extrañamente tocó una... Doctora. muy extraño? Ay, no más. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! Es su compañera. Creo que era de una serie, no me acuerdo. La del pelo negro vamos a volver a jugar pero que toca puedo entrar bueno otro día era un vídeo de un evento ahora no pero vamos a conseguir Bueno, bastante lo cual es el que más odio este es el que más odio no preguntéis cómo lo sé. ¡Un mago! Bueno, ¿cómo te ¿Es? Bueno, no tengo ni para explicar un pato. Pero bueno, Rositos, ¿me estás saliendo en serio? Justo cuando salzo, el doble salto se quita. Es que esto es para un Rosito bien luchado, ¿eh? Bien luchado. creo que sí voy a poder clasificar o oh, no, al menos de que vengan ahora 28.000 personas. Y yo de que... No, no, oh, no, o oh, no, o oh, no, o oh, oh, oh, oh, oh, no, no. No, porque se la patada. Oh, oh, oh, oh. Vamos, a ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí Vamos a ver. Vale, se terminó tan rápido. Es que... Vale. Dice uh, restantes. Bueno, del futuro. Ross del futuro me ha dicho de que va a tocar el del agua. Me lo ha dicho Ross del futuro, ¿eh? No pensáis que soy yo, pero me lo dijo Ross del futuro. No preguntéis cómo, pero tocó. x -re? ¿Cómo tocó? Vamos, vamos, aquí me voy a tirar demasiado, pero bueno. Ah! ¡Oh! No, no, oh, no, ¿Cómo? Oh, no, no. está justo. Venga, un poquito más fácil, vamos, por sí. fin. Sí. Mm -hmm. Bueno, vamos a hacer, intentar acá hacer protector. Ah, me tiró la botella de nuevo funcionó el protector, what? Oh, no, te lo he hecho mal. Bueno, pasa a veces, ¿eh? ¡No preocupéis! Vale, recordad, o oh, no. Están estudiando clasificado Ahora oh, no tenemos que fallar. Tenemos que ganar. ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Ocho personas. Bueno, chicos, acá os digo. Suscribíos. Y la campanita para más vídeos de guys Bueno, sin nada más que decir. Ah...